Yus Aníbal, de 35 años, fue encontrado en una casa ubicada en Socio Vivienda 2, noroeste de Guayaquil. Ahí lo mantuvieron en cautiverio cerca de 24 horas. Él fue secuestrado la madrugada del sábado. Diez sujetos con fusiles, algunos de ellos vestidos como policías, sometieron a los guardias de la garita donde reside. Al llegar a su casa con combos, tumbaron las puertas y a la fuerza se lo llevaron. Se disfrazaron como Policía Nacional del Ecuador para poder acceder a dicha urbanización. No pertenece específicamente a la Policía Nacional del Ecuador eh, en lo que refiere al distrito Daule. Para dar con su ubicación, los agentes de la UNASE analizaron las grabaciones. En la vía San Borondón, por medio de las placas, localizaron el carro blanco. Ahí detuvieron a uno de los sospechosos. Él entregó información donde tenían a la víctima refleja como tres antecedentes como tal, asociación ilícita, secuestro y tenencia y porte de armas de fuego. La finalidad del secuestro era que la familia entregue 200 mil dólares para dejarlo libre, dinero que nunca fue entregado porque la UNASE de forma rápida intervino y lo rescataron. De los 10 sujetos que participaron, aún falta por detener a 9, serían integrantes de la banda contraria. En junio de 2021, agentes de antinarcóticos... Mediante el operativo Gran Impacto, en una casa encontraron más de una tonelada de droga, para ser específicos de 1.231 bloques de cocaína que pretendían ser enviados a Europa. Alcaloide valorado en el mercado internacional en 75 millones de dólares. En aquella ocasión por el decomiso, una persona fue detenida.